Y, los, y las direcciones provinciales en el área del Ministerio de Salud para intensificar la identificación de personas con el virus y el rastreo de sus contactos, la distribución de kits para el manejo de casos leves que incluye mascarillas, acetaminofén, vitaminas, gel de higiene de manos y materiales educativos, ampliar las acciones de educación, comunicación de riesgo y prevención del COVID. Mira, en este punto, Tuvimos la primicia el viernes pasado con la presencia del alcalde Siquión de la Rosa de San Francisco de Macorís, donde él puntualizaba que previo a este plan ya eh, todos los alcaldes del país se reunieron con el Ejecutivo, o sea, con el presidente Luis Abinader y con esta comisión y nos adelantó el alcalde que se iban a utilizar las alcaldías precisamente para este plan en, en forma llana. Ya el presidente eh, en, la, en su discurso del 16 de agosto decía que le iban a dar un seguimiento. Por ejemplo, si X persona, Juan Pérez, por decir un nombre, eh, presenta síntomas o positivo al COVID, le van a dar seguimiento para hacerle las pruebas a toda su familia, pero también al lugar de trabajo donde Juan Pérez asiste, darle seguimiento con pruebas y ver quién o no tiene. Eh, síntoma o, o, o es positivo al COVID, para entonces aislarlo. Entiendo que este es el tema de eh, darle seguimiento a través de las organizaciones sociales, que ahí no no veo. Por ejemplo, aquí eh, las, eh, las entidades sociales como el Falpo, la Junta de Vecinos, deberían de ya eh, comenzar a dar seguimiento y el Ejecutivo de aquí del gobierno local, o sea, el alcalde, ng de La Rosa, debería ya de convocar el día de hoy, o mañana, más tardar, estas organizaciones sociales y comunitarias para el, el seguimiento. Ojo, esto no es que van a ser un bla bla bla para estar hablando entre ellos, no, como lo, lo hicieron las la autoridades pasadas, que se reunían en la negación y nadie sabía nada, porque ni lo transmitían por redes sociales eh, apenas algunos medios podían eh, traer las imágenes. Entonces, esto es un seguimiento, seguimiento para esa persona positiva del COVID. Esto es importante y es bueno, porque en las autoridades anteriores no se ejecutó. Estaba, el plan estaba, porque recordemos que el ex encargado de la parte eh, de salud, no sé si está todavía, el señor eh, Almanza, me fue el nombre. Amado Alejandro Báez. Ah, Váez, perdón Alejandro Váez, eh, estaba en el plan de Duarte, el seguimiento pero no se le dio seguimiento aquí una persona con COVID eh, lo que se aislaba pero no le daban seguimiento a la familia el lugar de trabajo la persona con que se relacionaba que eso yo espero que se ejecuta de, de, de, al pie de la letra porque esto es importantísimo para poder aislar a esas personas positivas del COVID eh, seguimos con la siguiente diapositiva señor director, esto es un material exclusivo que acaba de salir ahora y ya gracias a Dios nosotros lo tenemos eh, eh, hay otra eh, diapositiva señor director siga conmigo, vamos a ver señor director, está ok, seguimos con la otra eh, ok, con el objetivo de agilizar la entrega de resultados y aumentar unas 3000 a más de 7000 la toma de muestras PCR por día ojo la toma de muestra de PCR por día. Son dos cosas diferentes. Una meta, una meta muy ambiciosa. Sí. Y, ac y acercar este servicio a toda la población. Estamos en proceso de habilitación y equipamiento de 10 laboratorios en los hospitales regionales. Ahí están los hospitales. Eh, señor director, si me puede aumentar esta imagen para que la persona que está en sus hogares. Hospital Provincial Ricardo eh, Limardo, eso en Puerto Plata hospital Luis L. Bogar, eh, también el hospital J.M. y Ibáez, hospital San Vicente de Paul, eso en la provincia de Duarte, hospital Hugo Mendoza, eso en, en el Distrito Nacional, hospital Antonio Musa, hospital Juan Pablo Piña, hospital de Taiwán y hospital Jaime Mota. Tenemos uno, dos, 3 cuatro, cinco, 6 siete, ocho, nueve, diez, 11 hospitales que van a tener un laboratorio para procesar las pruebas, que ahí le decía, señor director, si me devuelve a la, a la anterior diapositiva, es, ellos van a hacer la toma, una cosa es la toma de muestra. No, no, la, la, la siguiente, la, la exacto. No, suba, suba. Suba, ok, ok. Miren, una cosa es la toma de muestra y una cosa es procesar la muestra. ¿Eh? Ellos van a tratar de aumentar de mil a mil la toma de muestra PCR. La toma de muestra PCR, les recordamos que es la que le introducen un, un hisopo, ¿verdad?, para tomar eh, la, la secreción nasal desde de lo profundo del de, de, de, de, de, de, de tracto respiratorio. Entonces, estos 10 laboratorio estarán en esta provincia. Hay que ver, ojalá, eh, si tenemos contacto eh, más adelante con el director del Hospital San Vicente Paul, a ver si ya están eh, habilitando un laboratorio en, ese, en, en, en el Hospital San Vicente de Paul y en los demás hospitales a nivel nacional. Esto, como tú dices, veloz, vamos a ver, se supone que si ellos lo están anunciando, la vicepresidenta y el presidente, es porque ya tienen el plan para ponerlo en ejecución ya mismo. Seguimos, señor director, con la siguiente diapositiva. Eh, dice aquí, fortalecimiento de la capacidad de la gestión eh, del laboratorio nacional, doctor de Filló, que sabemos todas las limitaciones que tienen de personal, de equipos, de insumos, entre otras cosas, de horarios, entre otras cosas. Eh, la adición de cuatro laboratorios privados que ya existen hoy, eh, se autorizarán siete nuevos laboratorios privados, excelente, eh, debieron de decir cuáles son, para que la gente ya sepa dónde, dónde va a ir y si, eh, cuándo van a comenzar, no sé si lo mencionaron en el discurso directo. El martes, Salud Pública recibirá 100 mil pruebas PCR y ya se hizo un pedido de otras 100.000. mil. Aleluya, veloz. 100 mil sí. pruebas PCR llegan el martes y se hizo otro sí. pedido de 100 mil más. O sea que este pedido se hizo inmediatamente, entró en, en ejecución el gobierno. Sí. Eh, es una, una, una noticia muy importante y va en concordancia con el aumento de los laboratorios, seguimos señor director, la siguiente diapositiva dice aquí, seguiremos garantizando a través del seguro nacional de salud Senasa las pruebas de COVID-19 me imagino, ahí debían de especificar si son las pruebas rápidas o las pruebas eh, PCR en estos casos que no tengan eh, seguro familiar de salud serán afiliados en el régimen subsidiado. Hemos fortalecido la coordinación de la asistencia de urgencia, emergencias médicas, la atención de casos sospechosos, la referencia y el transporte a un centro de salud. Este punto me, me, me suena un poquito que hay que ver con el tema de transporte y todo eso, el 911, ver la logística en las diferentes provincias. Estamos trabajando en superar los desabastecimientos de medicamentos, etcétera, etcétera. Seguimos la otra diapositiva, eh, señor director, ah, la siguiente, señor director. Ok. Eh, bueno, vamos con la siguiente. Ya esto es un poquito de, de teoría de la vacuna, etcétera, etcétera. Eh, déjemelo ahí, señor. Estamos aumentando la capacidad de, de... Ok. Ahí fue de lo que hablamos al principio, eh, eh, Veloz, del tema de mil médicos que, estarán, eh, que, que estaban desempleados y que recibirán un entrenamiento especializado para manejar pacientes de COVID bajo las eh, directrices eh, de intensivistas e internistas de acuerdo con los centros hospitalarios privados, para aumentar la disponibilidad de camas, unidades de cuidado intensivo y de intermedio de pacientes de COVID. Para el 30 de agosto, esto me gusta porque tenemos fecha, para el 30 de agosto, sí. es decir, de este mes en curso, tendremos un aumento de un 20% del número de camas disponibles en UCI, unidad de cuidado intensivo de COVID-19, dependiendo del comportamiento de la curva de infección, seguiremos incorporando nuevas facilidades. Ahora, en este punto número 11... No me quedó claro, no sé si hubo un segmento a de preguntas y respuestas, no me quedó claro si esos médicos que están desempleados, son médicos ya graduados, son nueve, eh, eh, médicos que están haciendo la pasantía o médicos que están en vía de, de recibir su S4, su eh, Y me pregunto si van a ser nombrados o van a ser temporales, porque son mis médicos, hay que saber que... ¿Qué condición van a, van a estar esos médicos? Si van a ser por la pandemia, si van a ser nombrados por salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ese y, punto no, no fue explicado, no fue aclarado. O sea, se, sería bueno saber sí. en qué condiciones entran esos médicos. Ojalá algún médico que nos esté viendo nos llame. Vamos a habilitar, señor director, eh, la línea 809-725-0505 y nos llamen eh, o vamos a ver si contactamos a algún director del centro de salud para que nos explique si ya lo contactaron. ¿Y de qué forma se va a hacer? Si va a ser a través de la, de la AMD, la Asociación Médica Dominicana, o a través de los centros privados. Seguimos con la siguiente diapositiva, señor director, por favor. Ok. Eh, atención a los programas, regulaciones de salud colectiva. Eh, seguimos. Dice aquí, iniciamos un proceso de normalización de la provisión de servicios de salud colectiva, activando eh, 22 programas de salud colectiva desatendidos, paralizados o semi-paralizados por la atención de la pandemia. En efecto, esto, por ejemplo, ha sido el incremento de un 13% en la mortalidad materna y la notificación de casos de difteria. Estamos fortaleciendo el programa de medicamentos de altos costo del Ministerio de Salud Pública a fin de garantizar coberturas efectivas en el marco de la pandemia. Esto es para eh, todos eh, eh, esos medicamentos, esos pacientes regulares, pues tengan otra vez el servicio completo porque había un incremento de un 13%. Seguimos la siguiente diapositiva. Eh, bueno, ahí terminó ya el asunto. ¿Qué autoopina opina, Veloso? Bueno, honestamente es un plan que entiendo que se esforzaron de manera especial por clarificar absolutamente todo lo que está haciendo el gobierno entrante en torno al... El principal tema nación actualmente, me atrevo a decir, que es el COVID-19, especificando donaciones, cantidad de dinero, cómo se va a redistribuir el dinero, que esos 15 mil millones hay que decir que salen de las instituciones que ya han sido por decreto o eliminadas o fusionadas. Veloz, eh, una, eh, escúchame, Veloz, tenemos una llamadita, vamos a ver si, ojalá que sea un médico. Buenos días. Buenos días. Dios le bendiga. Amén. ¿Quién tenemos eh, en línea? No soy un médico. Ah. Yo sé que tú estás esperando llamada de los doctores. Pero discúlpame que eh, esté en este momento llamándote. Simplemente para decir, con relación al toque de queda, ¿por qué que tienen que tocar esa sirena a las 5 de la mañana? Eh, realmente es una cultura eh, Ay, ¿es muy... Es que todo, todo el mundo no nos podemos despertar a esa hora. <risa> bueno, mira, eso mira, eso hace mucho tiempo, nosotros tocamos el tema eh, de la sirena eh, Que eh, se toca a las 5 de la mañana A, la, a las 5 de la mañana es por el tema de, de saber que ya eh, se levantó el toque de queda Porque ahora se está tocando, aparte de la tradicional sirena A las do, oh, de, de 12, 1 y 45, para indicar que uh -huh. ya hay que irse a trabajar eh, Está a las 7 de la noche, me parece que la tocan para indicar que comenzó el toque de queda. Eh, no entiendo, realmente ya en los países desarrollados y en los pueblos, en diferentes pueblos, esa costumbre se ha, se ha abolido, se ha quitado, pero ya es un asunto de la alcaldía, eh, el nuevo sí. alcalde podría quitar esa tradición, porque creo que la nueva generación no es tan conectada con eso. Además, la ciudad ha crecido mucho y eso es limitado solamente a, a como a un kilómetro alrededor de, de la alcaldía. Eh, anteriormente solo hacían eh, los eh, bomberos eh, No, no, los bomberos, pero la, la sirena está en, en la alcaldía La sirena está sí, en la alcaldía Sí, sí, claro o sea, eh, ¿Cómo? ¿Qué son? Sí, pero que eh, realmente la, la sirena Porque recordemos que la estación de bomberos estaba Donde funcio funciona la, la funeraria Al lado de la alcaldía Entonces ahí quedó la sirena entonces es un asunto ya que el alcalde pudiera contestar mejor y saber qué rumbo. Eh, y hay que da. decir que no, son, no en realidad no es todos los días que se toca. No, no es sí, como una sí. costumbre diaria. Sí, la sirena sí. Todos no, no, diario no. Sí, la, claro, veloz, la sirena todos los días. Es que tú no uh -huh. la escuchas a diario, es diferente. Porque dependiendo de tú estés, es lo que digo, ya la ciudad ha crecido. <ríe> hay gente que ni se entera de la sirena del toque a la sirena, pero es una cultura, una costumbre y, y se toca a diario, por lo menos la de las 2, 11, 12, y cua, eh, 1 y 45, perdón, es una tradición, incluso hay personas que se tiran a dormir, pues porque ya eso también hay que quitarlo, eso de que usted dice a dormir, va a su casa, que se acuestan a dormir, después que se hartan de arroyo a bichuela, y bichuela y cuando tocan la sirena se despiertan, ay, yo tengo que ir a trabajar. Sí, es una tradición. Y a las 6 de la tarde, que ahora se cambió a las 7 por el tema del toque de queda. A las 7 los empleados de que oyen eso en, la, en las empresas a correr. Creo, mi opinión, eh, como dice la señora, a ella le molesta a las 5 de la mañana, pero yo diría que la sirena debería de, de abolirse, quitarse. No le veo sentido no. alguno en, en, en, en, mi, en mi entender. Por eso ya el alcalde...